Estoy en el aeropuerto de Valencia y por increíble que parezca voy a coger un vuelo de tres horas a otro continente que me ha costado 20 euros. preguntaréis cómo es que el vuelo es tan barato y es que el sitio donde voy el gobierno está intentando atraer el máximo de turistas así que está dando un montón de subvenciones y una de las mejores maneras de atraer turistas es esta abaratar el coste del vuelo lo máximo posible Acabamos de llegar a Agadir. He venido a Marruecos para una buena semanita de sur y entre medias también voy a subir la montaña más alta de Marruecos que seguramente será en otro vlog, pero supera los 4.000 metros y yo creo que va a ser bastante heavy. por la mañana, son las 7, las 7 aquí en Anza, aún no ha salido el sol y nos vamos a surfear Pero no estamos solos en este viaje ¿Se me ve? Obvious, oh, yes. hombre claro que se te ve chaval, estoy esta cámara, de hecho ahora estáis quemados Hostia, de tanto baja, que para que no aumentamos, las 7 y 7, hola siete y siete. Estamos muy lejos del mar y se oyen las olas desde aquí Ya, eso significa que está a... grandecito Pero tampoco creo que sea para tanto, estará bien Hoy estará bien, dentro de unos días estará a grandecito de verdad Albert se va a hacer caca va a hacer caca, yo me he otro vuelo Para ver si pillo el suelo este, pues siempre tengo una mala suerte Si lo pillamos, yo lo grabo Ahí llega nuestro salvador Bueno, tú crees que vamos a caber. Pero un poquito. ¿Por qué donde caben cuatro, caben ocho. Sí, tal cual, porque. Lewis, dime dónde te toca ir. El, el maltero con Floqui, con mi amigo. <risa> con, el, con el perro redondo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> uy, uy, uy. Él también está sintiendo la presión de que no hay huevos. <risa> está grosiendo. Eh, eh Floqui, quita. Ah, pero también viene aquí. Ah, vale, vale, vale. <risa> Hostia, mira la Esto es un show, eh. <risa> Cuidado, desde aquí, que se Yo voy tranquilamente adelante. Es broma, se va a poner alguien encima mío. No vamos a dejar a Lewis así. En el maletero. Ah, de verdad. No te ha mordido, ¿no? No, no, no. Todo controlado. Uah. He cogido sí, sí. Se me a dormir el culo No se ve la sola ¿No se ve él. nada con la bruma? No, no se ve nada Bueno, igual si nos acercamos Hola, oh, soy hola Está todo blanco Ya, pero se, se ve la espuma que garantiza, tío Mira esa O sea, eso, no, eso es un... Solo se ven espumas Menuda broma la bruma <risa> Madre mía eh, A yo la aseguro, aunque no vemos el final Pero se ven las espumas llegar Así que 100% nos metemos al agua no, no. mi tabla mi tabla tu corcho pan mi corcho pan ¿viste? No eh? ¿qué está pasando, pasando tano? Vamos a surfear. Espectacular que hay aquí. danza, Unas derechas, unas olas, en general, es la puta polla. Albert ha cogido la mejor ola de su vida. La si ya la ha visto, ha hecho un giro al final bastante potente. Y estamos reventados, nos un poco más y nos iremos a desayunar. Tonta prisa ¿Qué nos hemos perdido? perdido? Una de las mejores experiencias de mi vida venga, venga, venga. ¡Un camello! Estar con un camello ¿Estás enamorado de él? Era precioso, Era precioso. Es un animal muy extraño, ¿eh? Fíjate ¿Ves? Tiene los ojos Aquí Y la nariz le viene de aquí ¿Sabes por qué? ¿Míralo? ¿Por qué? Porque no es un depredador ¿Míralo? Es, <ríe> ¡Buenísimo! Es un bombón Como tú ah. Vamos a hacer un poquito de sand snowboarding. Y yes. hemos venido a las dunas de la zona. La verdad, no Hostia, tengo ni idea dónde duna. están. Si queréis ir, tendréis que investigar. No puedo subir, eh. Está reventado. <risa> Se claro, Ayer subimos la montaña más alta de Marruecos, que está en otro vídeo, que no sé si ha ido antes o después de este. Y <risa> tenemos muy unas bonito. agujetas de locos. Nos hemos pasado la mañana surfeando. Dos baños hemos hecho. ¿Cuánto del 1 al 10? ¿Qué nota le pones a las olas de hoy? De hoy. A ver, viniendo de Barcelona, uno <risa> y medio. Tal cual. Pero... Las olas muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Pero un poco demasiado de gente. pero bueno, sí. es lo que pasa cuando muy y muchos tampoco... locales en Marruecos. Muchos muchos locales. Y ahora pues mirad, qué bonique. Nos disponemos ¡Qué a apreciar el sunset de hoy. Vamos a hacer una hoguera, ¿no? Con todo con, todo Blue con toda la peña que se aloja en Blue Waves. No. Y nada, ahora momento sunset y tirarse por las dunas con las tablas sin quillas. something, see something to the <laughs> eh, eh, eh, eh. You? You? Akbar ah, No. Oh no. Don't say that, no. Bro. Oh. Hello guys. Uh, how are you? I hope you well. And uh... I want to tell you, uh, welcome in any time in Morocco, exactly oh, yes. in Agadir and the Blue Waves Surf House. Oh yes. And uh, so, welcome in, uh, in any time. We are here. Oh, sí, sí, no, no, be no, be no, be no, be no, be no, be be no, be no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vamos a noar Dale duro. Wow. ¡Dios! Miquel, te toca Ahora voy a probarlo yo A ver si hay suerte, pero no creo Yo creo que me va a caer de espaldas como tú Sí, es que es difícil porque no has de hacer el pino Has de hacer como un, no sé 45 grados Creo que voy a intentar hacerlo poco a poco, a ver Tío, parece muy imposible ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La <risa> búsqueda! <risa> ¡Sí! ¿De ¡Aquí abajo! Ay, ay, ay. Es difícil eh Tío, Tienes que estar mucho más atrás de lo que parece Pero mucho, mucho Sí, ¿eh? Dale, dale <risa> <risa> Yes, yes uh, ¿Dónde estabas? Anchor Point sí. El primer suel sólido del año, chicos ¿El pillado? Uh, sí, sí, sí, sí Me gusta Mira que derecho Hoy hay olas para mí grandes Y hemos venido a Anchor Point A surfear con nuestro querido tono Ahí presente? ¿Y Alessio. Estoy ¿tú? aquí con unos tirones en los gemelos Tengo unas agujetas que me comen Pero Alesio dice Yo no sé si me va a meter Pero ya veréis que, ya veréis que siempre se mete Alessio. No tiene dudas A ver si os puedo enseñar alguna aulita Para que veáis lo que hay Mirad, ahí viene una ola Para que veáis la auténtica perfección de este sitio Pues está igual, cierra y todo, ¿eh? es que tiene una pared ¡Guau! ¡Guau! tú, tu, tú, tú, ¡Vaya ola, eh! ¡Dios! Y la siguiente, igual Allá, allá allá vamos de una para el agua <música> Para mí gigante, pero bueno, sería día de anco normal realmente eh, No sé si hay de las bombas que se pillaban algunas grabadas Pero había olas 5 metros O sea, si el tío está de pie, era como dos veces y media el tío Yo cogí una ola, que justo al final me he tirado al agua Me ha revolcado y me ha he hecho ¡pum! contra el fondo y Mira cómo me he dejado los pies Sí, ahí. ¿Ya? Ambos pies Sinceramente creo que prefiero Anza Más tranquilito, fondo de arena Aunque aquí también la mayoría es arena, pero hay rocas Y no esto que me pasa un poco de miedo, sinceramente Unos días espectaculares en el Blue Waves de Agadir Ahora ya toca volver a casa Pero hemos surfeado mucho Y muy bien, y además Tono nos ha enseñado las mejores olas de por aquí Y ha sido la polla, así que nos vemos a la próxima ¡Chao!